Me hago todo, todo por mi amada, aunque no sientes lo mismo. Pero la vida es así y el tiempo ya se nos acabó. Oh, oh. Baby, la vida te pone difícil las cosas, parece que no quiere que seas feliz. La vida marcó un inicio, marco un final, marco todo oh, oh, oh. Y ya, y ya, y yo inventaba. Y ya nos pasamos del final Y me toca aprender nuestra lección Yo quiero que seas feliz Y si no lo eres entonces mejor me voy para que lo seas con otro solo quiero que seas quiero que seas feliz aunque sea opción aunque tenga que irme baby, baby baby, baby llego todo por mi amada aunque no siente lo mismo entonces no sé qué hacer Y el tiempo Ya se nos acabó Pero así es la vida Cierra Sí, sí, cierra Sí, sí, cierra, mi sé Ya tú sabes cómo es esto Ey, ey Tú me rompiste el corazón, me lo partiste en dos, mucha ilusión, ojalá ya no nos hablemos. Tú me rompiste el corazón, me lo partiste en dos, mucha ilusión, ojalá ya no hablemos. Aunque te tenga como mi obsesión, oh, oh. voy a dejarse de ser adicto, porque parezca un tantito. Yo improviso cada frase que te voy a decir Ey, ey, ey, ey, quiero ser para ti Pero tú me partiste Tú rompiste el corazón En dos, dos, dos, mucha ilusión Ojalá ya no hablemos Aunque te tenga como obsesión Aunque te tenga, aunque te tenga como obsesión Tú me rompiste el corazón Baby, baby me llegan mensajes, mensajes, mensajes a cada rato, bebé. Por favor, denme una oportunidad ah, Tú me rompiste el corazón en dos, mucha ilusión Ojalá ya no hablemos, aunque te tenga como obsesión I'm Christian Barra Music I'm Sierra Music, baby ya tú sabes